saben, hace muy poquito eh, tuvimos eh, publicado en el boletín oficial de nuestra provincia el decreto del gobernador Rodolfo Suárez que determinaba que ya no era obligatorio el uso del tapabocas, pero uh -huh. quedaron algunas zonas grises y se empezó a preguntar la gente qué pasaba si, por ejemplo, el dueño de un comercio decidía ¿Qué? que a su local nadie ingresaba sin tapabocas. Uh -huh. Salió el ministro de gobierno y aclaró allí, bueno, está por encima de todo eh, la ley de eh, admisión. El derecho de admisión, El derecho de admisión, Ajá. exactamente. Es decir, que si el propietario de un lugar privado decide que... Que tenés que entrar con barbijo, tenés que ponerte el barbijo. Prima uh -huh. esa ley por sobre el decreto del gobernador. A raíz de esto se puso sobre el tapete la ley del derecho de admisión y sobre eso vamos a profundizar hoy día con un especialista. Y la vamos a presentar a ella, que es Silvana Andrea Ipoliti, que es abogada, miembro del directorio del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción ju eh, juri -judicial. Judicial. ¿Cómo estás, Silvana? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por venir y hablarnos de esto, que ¿qué es el derecho de admisión. ¿Qué tenemos que hacer? Si bien nosotros estamos hablando acá en el uso del barbijo, pero se puede dar en distintos contextos. Así es. El derecho de admisión es la posibilidad o la facultad que tiene cualquier comerciante o cualquier persona que sea titular de un, de un negocio u organizador de un evento de permitir el ingreso o de permitir la permanencia de personas dentro de su evento o de su local. Uh -huh. este, es un derecho privado, es un derecho civil, de manera que no es un derecho fundamental, no está, no está entre los regulados en la Constitución Nacional, sino que regula las relaciones de particulares y es un derecho que se puede hacer valer, y se hace valer frecuentemente. Pero es uh -huh. un derecho que va a tener ese privado siempre que cuente con argumentos sólidos. Sí, por supuesto. Las facultades para poder eh, limitar el derecho de que una persona ingrese a tu local son facultades objetivas. Tienen que estar expresamente determinadas por la ley y no tienen que rozar, por supuesto, actos discriminatorios uh -huh. o colocar a, las, a los ciudadanos o a los terceros en situaciones de inferioridad, de indefensión, cualquier agravio, es decir, tiene que manejarse dentro de los límites de la razonabilidad y de la legalidad. ¿Y, cu y cuáles bien. pueden llegar a ser estos límites? Porque si bien, eh, lamentablemente, hemos escuchado que por discriminación, sobre todo a lugares bailables, hay personas que no pueden ingresar por su cuerpo, por su vestimenta, ¿qué es lo que está eh, aprobado y qué es lo que no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber? Bien, las circunstancias objetivas que puede tener que frecuentemente tiene un, un, un titular o el titular de un comercio, son muy claras. Por ejemplo, el límite de edad. Cuando uh -huh. los límites de edad son importantes, los locales bailables, eh, los 18 años, es un límite permitido. Eh, otro otro límite objetivo es cuando las personas ingresen al local o dentro del local estén con, en una situación de embriaguez que sea ostensible, que uh -huh. sea... Uh -huh. este, Claramente visible uh -huh. bueno, Tengo una actitud violenta falla, Las actitudes violentas las, las, las conductas que además de violentas Pueden ser eh, obstructivas Molestas al resto de, los, de, de, la, de las personas que están en el lugar eh, Aquellas personas que ingresen por ejemplo con armas uh -huh. O con algún otro elemento Podría ser eh, pirotecnia por claro. ejemplo, uh -huh. también son cuestiones que, que colocan en una situación de inseguridad al resto de las, al resto de la gente. También circunstancias objetivas eh, que se pueden eh, tener en cuenta para, para ejercer el derecho de admisión puede ser que el lugar esté en su cupo máximo. Claro, una capacidad. Una capacidad para máxima. Leía antes de comenzar el programa una organización eh, protectora de los derechos de los consumidores de Mendoza que decía que no te engañen y eh, lo que exponía es que en los comercios o eventos eh, podían colgar el cartelito de sí. la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia pero que junto a eso también debía estar aclarado el artículo 16 de la de Constitución, la Constitución Nacional. Nacional. Así es. ¿Qué dice qué? El artículo 16 dice que en la Nación Argentina no se admiten títulos de sangre ni prerrogativas de nobleza uh -huh. y que la igualdad de todos, las, de todos los ciudadanos este, es la base de, nuestra, de, de nuestras garantías constitucionales. De manera que debe estar... Al lado y por escrito y en forma clara y en lugar visible el artículo 16 de la Constitución Nacional y aquellas causales que el titular del negocio considere eh, que como tiene derecho que exactamente. Claro, el, el, está bueno que esté, perdón, el sí, sí. el artículo 16, porque es el que justamente te hace conocer a vos como consumidor o como asistente a un lugar que no te pueden discriminar porque tengas una, una religión diferente, una nacionalidad diferente, uh -huh, ¿no? Exactamente. Por, por todo eso no se pueden motivos, prohibir. Eh, exactamente. El esos son motivos netamente discriminatorios. Uh -huh. Ojo, o sea, el, el comerciante puede tener una actitud arbitraria, pero otra cosa son los actos discriminatorios. Claro. Los actos discriminatorios cuando ya se basan en, en cuestiones eh, Física, físicas, destimenta. exactamente. ¿En, en los colegios y en los hospitales también se puede aplicar el derecho de admisión, sí, por supuesto. En los colegios también. En los colegios también. Por, como por, por ejemplo los repetidores por ejemplo los los eh, hay muchos casos en, en la justicia de chicos que ingresan con problemas de alguna discapacidad hipoacúsicos este o con alguna discapacidad motriz y después en el devenir de la, del del tiempo que están en el colegio no se pueden adaptar, entonces el colegio el colegio ejerce derecho de admisión este, para el próximo año. Para el Ay, próximo pareciera año. que rosa con lo discriminatorio. Exactamente, eso, ¿no? Sí, sí, uh -huh. ahí hay, que, hay que estar muy atentos en ese tipo de limitaciones. ¿Y en es un hospital, atento. por ejemplo, cómo determinan quién tiene derecho la, de admisión o permanencia? Por la salud, la salud. El, en un hospital, generalmente, el, el uso del barbijo, hoy por hoy, es la es la máxima. Ahí, son, en cuanto, ahí es obligatorio. Es, en el hospital, En o sea, el hospital en... es obligatorio. Ahí sí. Y por ejemplo, esto que hablábamos también que me queda, esto de por la vestimenta no puedes entrar a ciertos lugares, o bueno, lo hemos visto también, esto de que por el cuerpo físico no dejaban entrar, que hubo mucho lío también a personas a los boliches. ¿Estos eh, conceptos que tienen los lugares, que pone el dueño del local, están en una ley o cada uno puede poner lo que piensa que quiere que pase adentro de su local? Bueno, eh, ahí está el margen de razonabilidad, uh -huh. justamente. El, hay criterios objetivos claro. donde vos podés, por ejemplo, en los lugares donde vos eh, eh, vendés productos alimenticios, no debería entrar la gente con mascotas, a pesar uh -huh. de que en algunos sitios... Esto es porque una ley, una ordenanza limita, este, por una cuestión de salud pública, ese, ese ingreso de un animal o de, un, o de una mascota en ese tipo de lugares. Por ejemplo, en los cines. En los cines es otro es otro sitio donde tenemos derecho de admisión. Por ejemplo, la gente no puede ingresar con eh, con comida comprada o con productos comprados afuera. Tiene que ingresar, eh, tiene que comprarlos en el cine. Claro, porque es un es ahí una tenemos cabena, límites. Claro. Ahí tenemos límites bastante confusos respecto de las posibilidades o de la de la de la posibilidad que tiene el comerciante de ejercer ese control ¿Cuántas de admisión. Las personas habrán metido chocolates, ¿no? A la cartera de acá para <risa> entrar al cine. Exactamente, o las bebidas, sí. es decir, el porque consumo por de ahí, pero a ver, me quedo ahí, justo hablabas del, del cine, pero también es muy caro lo que en la puerta del cine. Sí. Entonces uno quiere ir a disfrutar de ver la película sí. y, y, eso, es y sí. eso es arbitrario. Eso es arbitrario. Eso es arbitrario porque uno tiene libertad de poder consumir en cualquier lugar y de poder comprar en cualquier lugar pero si está específicamente determinado en el ingreso uh -huh. digamos, este, bueno, uno ya sabe a dónde va a ingresar y sabe si no, va pero, a aceptar esas Pero consultas. debe haber un límite, digo, por más que esté especificado en el ingreso, porque sí. si yo dueño de un local, se me ocurre cualquier cosa, es decir, no sé, no pueden ingresar las mujeres teñidas de rubia. Ahí hay un límite claro, respecto de lo que cada uno quiere establecer sí, para posible, el lugar que maneja. Exactamente, no hay una ley que proteja al, al comerciante respecto del ingreso de personas que tienen el cabello rojo, azul, amarillo, o que sean más este, robustas o que sean menos robustas. Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, en canchas de tenis que no se puede ingresar con zapatillas, que tengan este tapones. Claro, Porque por la eso, cancha. Que, exactamente, eso que, que complica el, la superficie de la cancha uh -huh. donde vas a jugar. Tiene que haber un límite de razonabilidad. Uh -huh. En el negocio tiene uh -huh. que haber un límite de debe razonabilidad. Que haber un, debe haber una, una lógica aplicable al al derecho de admisión que se quiere ejercer, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Y depende también de cómo te sientas vos, ¿eh? Porque claro. el sentimiento de la persona cuando quiere ingresar a un lugar y no puede ingresar porque no, porque no le permiten ese sentimiento, ese menoscabo, esa indefensión, también es... es. Aprovechando sí, es que te tenemos Dale. abogada acá sentada... Dale. Luego de eh, pasar por una situación que uno considera que es abusiva o discriminatoria, ¿cuál es el proceso judicial que se puede llevar adelante? Que no sea ir a denunciar al nadie que por ahí queda ahí y, y nada más. ¿Alguien que esté interesado en, en ir fuerte con, con una demanda? Bueno, los daños y perjuicios. Daños, daños y, perjuicios y perjuicios es la exacto. figura. Ajá. Hay una la ley que prohíbe los actos discriminatorios para todas aquellas personas que quieren ejercitar libremente sus derechos y no lo pueden hacer eh, te da la posibilidad de que vos eh, hagas cesar esa conducta este, agraviante, injuriante, discriminatoria y los daños y perjuicios generalmente son la vía más... Adecuada. ¿Libro de quejas también se puede pedir? Sí, por supuesto. Sí. Libro de quejas, por amparos, parciales. Hay varias, varias este, mecanismos legales o herramientas legales para hacer cesar un acto discriminatorio. Estas leyes de lo que estamos hablando bueno, ahora de derecho de admisión, por ejemplo, agrupamos lo que son lugares gastronómicos, boliches, eh, no sé, el cine, hospitales, uh -huh. colegios. ¿Tienen las mismas leyes para cada uno? Por ejemplo, los lugares gastronómicos tienen que aplicar este derecho de admisión. En el boliche, este derecho de admisión. Pero, por ejemplo, pasan algunos boliches que te dicen no puedes entrar con pantalones cortos, no puedes entrar con en zapatillas jotas. o con ojotas con pero ojotas. hay otros que no. Exactamente. Eso, claro. lo, pone eso el lo pone el dueño. Claro, Exactamente. Repite lo que, que decías, claro. Pero tienen que ser razonables, digamos, tienen que ser situaciones razonables. este Ese es el límite que marca, porque si no pasas a la arbitrariedad o a la discriminación. Pero eso no es discriminación. Una persona que no tiene unos zapatos, tiene zapatillas y sale con los amigos y no lo dejan entrar. Mm. ¿Eso es discriminación? Eh, bueno, no. Si está específicamente determinado en el ingreso del local que tienen que ingresar personas con zapatos, no con zapatillas, o con zapatillas y no con ojotas, ese derecho lo reserva el titular del comercio. Si vos te sentís agraviado, injuriado, de alguna manera discriminado, tenés que probar a la justicia que... ¿Por qué vos te sentís así? ¿Qué, ¿Qué derecho tuyo se ha violentado o se ha vulnerado? Porque el titular del establecimiento o el organizador del evento tiene el derecho de exigir ciertos parámetros basados justamente en esta posibilidad de el ingreso o de la permanencia en su local. Uh -huh. Hay... Hay límites muy imprecisos, sí, muy sí. confusos, que llevan, por supuesto, a que tengamos muchísimas demandas por daños y perjuicios. Sí. No muchas, muchísimas. ¿Y en qué sectores o en qué rubros se dan la mayor cantidad de, de, de situaciones de estas? Para venir acá yo me estuve fijando en la jurisprudencia y lo último que he encontrado son establecimientos educativos, mucho Ajá. más sí. que comercios. Bien. Mucho más que por comercios. ¿Por motivos como el que mencionabas recién? Así es. Así es. Mira, y, y ahora eh, volviendo al ¿no? tema del uso del barbijo, esto que, que decías. Perdón, que... en locales bailables sí. ya directamente están los daños y perjuicios, ¿eh? porque Ajá. ahí generalmente el, el hecho de que el controlador del lugar saque a una persona del sitio en el que está. Sí. Eh, bueno, los patobicas, tema parte bueno, eso, también, porque eso, si A ellos les pinta. Que tenés buena carita, que te dejan entrar, te dejan entrar. Ahora, si no les las gustas chicas, a ellos. No, no, las chicas. También, es tremendo, sí, sí. es tremendo Con las lo mujeres que se sufre. Es muy violento. Sí. Con las mujeres es muy, muy violento. Tengo y, entendido que esta ley de derecho de admisión regula a los controladores. Exactamente, es exactamente. Regula la, las habilidades o las, las condiciones que debe reunir estos controladores para. Eh, para ejercer un control efectivo y razonable uh -huh. y racional del derecho de admisión. Y ahora, por ejemplo, con esto del uso del barbijo, que es optativo, lugares cerrados, el dueño decide si las personas que ingresan es con o sin barbijo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, que no está... Pegado en la puerta, que tiene que usarlo? Entra la persona, no se lo quiere colocar y le dice, pero lo tenés que tener puesto, le dice el dueño o el empleado. Pero yo no lo leí en ninguna parte, no me lo quiero poner. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí o sí? Sí, él, él, él, él ejerce su derecho uh -huh. a, a obligarte a que vos ingreses con barbijo o a no permitirte el ingreso. O hacerte salir si no... Pero tenés. lo tienen que avisar previamente. Lo tiene que avisar previamente, exactamente. Uh -huh. Si no está avisado, ¿la persona puede permanecer? Sí, por supuesto. Sí, sí, por Bien. supuesto. Y cuando, ah, ojo, ¿eh? Y cuando no es razonable... Cuando no es razonable, por ejemplo, estás en un lugar abierto, yo creo que también. Si me lo preguntan a mí como abogada y tengo la consulta, para mí eso no es razonable. En un lugar abierto, donde estás eh, comiendo o mm. donde estás charlando con gente, el uso del barbijo para mí ya es este, opcional. claro digamos, Que quieras sí. usarlo o no quieras usarlo. Obligatorio mm. me parece eh, irracional. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hoy es... Eh, opcional en todos los lugares, abiertos y cerrados sí, así uh -huh. es. eh, estamos hablando de casos especiales de que algún propietario algún privado se le eh, ocurra eh, no, exigirlo exactamente, uh -huh. Uh -huh. hoy a mí por ejemplo este, y ayer que he estado haciendo algunas gestiones no me lo han solicitado en ningún lado uh -huh. este, así es que entiendo que, que lo han aceptado, sí. que lo están aceptando abiertamente. menos Por ejemplo, en los jardines maternales fue muy lindo ver a las maestras después de tantos años, estar con los chicos y sobre todo verles las la caritas, clara. poder darles un beso, poder abrazarlos. También en, en eso fue como muy... Ay, sí ha sido, liberador. Liberador. Sí, ha sido sí. liberado. Sí, muy liberado. Silvana, recién decíamos que la ley de derecho de admisión también eh, este, estipula un, eh, una forma de accionar para los controladores. Eh, ¿Se le da a esa parte de la ley bolilla en Mendoza, como quien se, por decirlo de alguna manera, una... se prepara a los controladores? La 26.370 es una ley nacional Es nacional, cada provincia tenía que adherir ah, que He adherir. leído que Mendoza no figura entre no las... No está adherida, exactamente ¿Y qué pasa cuando uno no se adhiere a una ley nacional? Bueno, ¿Rige o no? Sí, rige, es una ley nacional, rige, rige, pero... Este... ¿Y cuál es la diferencia de adherir o no? Bueno, cuando uno adhiere una ley nacional tiene que reglamentarla. Digamos, sí. Cuando la provincia adhiere una ley nacional tiene que reglamentar esa ley nacional y ahí, digamos, embanderamos todos en el mismo camino. Mendoza no está adherida a la ley nacional, rige la ley nacional y en cuestiones de seguridad este, esperamos que, el, que la provincia en algún momento adhiera. Este, la ley nacional... En La pirámide, digamos, de leyes es, es una ley que tiene vigencia en el ámbito provincial. Si bien eh, Mendoza no ha adherido, igualmente es una ley vigente, uh -huh. es uh -huh. una ley que se hace que se hace valer. Ay, soy insistente, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de adherir o no? Si bueno, igual está vigente. Es, es una cuestión bastante técnica, te repito, que nosotros podríamos reglamentarla y reglamentarla de forma distinta como la ha reglamentado. Podríamos eh, hacer cambios. Exactamente, podríamos, por ejemplo, colocarle a los controladores... El, eh, más cursos uh -huh. o Capacitaciones Exactamente, más uh -huh. capacitaciones O cada tanto estar controlando Que eso, que eso se cumpla, por ejemplo uh -huh. Esa reglamentación es lo que a nosotros Nos daría mejor abanico Para poder, para poder Controlar este derecho de admisión Ahora, uh -huh. que el derecho de admisión existe, existe Sí, uh -huh. por ahí está bueno Por ahí no tanto <risa> Bueno, sí, por supuesto uh -huh. Bien eh, muchísimas gracias por, por esta favor. charla Ha sido un placer este, Lo mejor que podemos hacer como ciudadanos Es informarnos ah, sí. Respecto de sí. cuáles son los alcances Incluso de las leyes vigentes como esta que tiene que ver con la vida cotidiana, para que nadie se exceda con nosotros ni nosotros incumplamos para con otros. Totalmente. Consulta abogados cualquier duda mm. o cualquier este, inconveniente y siempre está la justicia abierta, por supuesto, para todos los reclamos. Gracias, Bien, Silvana. Muchas gracias. Un placer.